Siempre me preguntan sobre ella. Bueno, dinos un poquito de. El hermoso? Un oh. soldado en cara, y te oh, dio. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo G-Vlog Siento que no he vlogueado en mucho tiempo, pero la neta es que sí he hecho muchos videos Mucho contenido para ustedes, nada más que no los estoy llamando G-Vlogs Hoy voy a ir a ver unos amigos y vamos a hacer un video para mi canal Que van a ver muy pronto, estoy muy emocionada primero para ver mis amigos Y segundo para que vean el video Ay, no entra... Ya ya me tengo que ir Pero les enseño Este mi maquillaje Hice algo súper simple, y sencillo Y les enseño mi outfit Perdonen atrás que pues. Estos dos son de una tienda aquí en Corea Que se llama Bad Blood Me encanta, me encanta La verdad es que es el único lugar donde puedo comprar jeans en Corea Porque siempre me quedan los jeans muy muy apretados aquí En la pompa, pero grandes aquí Pero estos jeans de Bad Blood como que sí... Me quedan muy bien. Y esto también es un bodysuit que básicamente baja hasta acá. Sí, ta, ta. Y a ver qué me pongo arriba. Bueno, tengo como 5 minutos. Estoy empezando mi vlog un poquito tarde. Ya casi son las 3. Hoy en la mañana, ¿qué hice? Pues no hice nada. Me quedé en casa, desayuné, trabajé un poquito. Y hoy. Estoy muy feliz porque finalmente abrieron mi gym Habían cerrado por dos semanas por todo el virus Pero el mío ya abrió porque, Creo que es porque la situación está mejorando aquí en Corea Nada más que desde el gobierno y todo Dijeron que cuando vamos al gym Tenemos que escribir nuestro nombre O sea, nuestra información Nombres, número de contacto Y también nos checan la temperatura cuando entramos Y no nos dejan entrar sin la máscara Tenía que hacer ejercicio con mi máscara y la neta sí estuvo un poco difícil Pero pues está bien, siempre cuando entras al gym se supone que te dan toallas pero ya no nos dan toallas después de hacer ejercicio tienes que limpiar todo el espacio que usaste, pesas que usaste todo lo que tocas lo tienes que limpiar después para la persona siguiente que lo va a usar claro y nos dan como gel, el spray y todo eso y creo que lo están haciendo muy muy bien la neta, espero que también en sus países esté mejorando la situación pero aquí en Corea creo que lo están haciendo muy bien sin tener que estar en cuarentena así obligatoria, obligatoria, muchos ahora ya ya regresaron a trabajo en la oficina Entonces estamos bien Ya creo que tengo que irme Ay, tengo hambre Pero sí, fui al gym Y acabo de regresar, me puse lista y vamos a ir Entonces no he podido comer Pero a ver si encuentro algo Quiero como un pan Algo por lo menos uh -huh. Vámonos para explicarles un poquito, ahorita vamos a ir a Hunde. Ustedes probablemente ya saben, es un lugar súper turístico Y ahí mi amigo, el que va a salir en el video, tiene su propio bar Entonces vamos a usar ese bar para hacer el video Pero antes de hacer el video vamos a cenar Y me tarda como una hora y media a ir a Hunde. así que los veo después Ya llegamos a Hunde. Otra vez, Min. es mi única amiga como pueden ver. Vamos a ir a comer pizza. Cerveza. Claro. Parecemos alcohólicas. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Los que vieron mi video me van a entender. Siempre me preguntan sobre ella. Primero que nada me preguntan por el link de su canal de YouTube. No tiene canal. Pero yo siempre le digo que empiece uno. Tal vez un, algún día. Con mi hermano. Sí, con su hermano. Bueno, dinos un poquito de... Bueno, me llamo Min. Se llama Min. Tengo 24 años 26 en Corea. Misma edad que yo, nos conocimos cuando teníamos 4 años de edad en México. Íbamos a la misma iglesia, pero sí. diferentes escuelas. Pero y también Andrakyo, ¿no? La coreana. Así, cada sábado íbamos a una escuela coreana a aprender coreano que como que no nos ayudó para nada ¿Te acuerdas de Wow, <risa> wow, throwback Throw it way back sí, que cada viernes lloraba porque mi mamá me hacía practicar para, para padasugi Padasugi es cuando teníamos que escribir palabras en coreano para ver nuestra ortografía no como 10 palabras Tienes que memorizar Sí cierto, Pero no me acordaba sí, sí. de eso ¿Llorabas sí. cada viernes? Cada viernes todos mis amigos iban a las fiestas y yo lloraba en la mesa. La regla acá. No te con la regla. Así sabes cuando eres coreana. Coreana. No, mis papás eran más show como... Así, ah, sí, te lo memoriza así, si no, no, está bien. No, yo me acuerdo de Ilgi-Tang. Oh, Siempre nos hacían escribir un diario en coreano de cada semana Y literal no quería escribir nada Entonces escribía No, hoy llovió Punto y final <ríe> Ese fue mi diario del día Pero sí, y Min, ¿qué más? Después de en la prepa Yo me fui a Estados Unidos por dos años Y ella también se fue a Estados Unidos ¿Cuántos años? Texas, como siete años ¿Siete años? ¿Dónde? Texas y New Hampshire. Sí, después se fue a la Universidad de NYU. La Universidad de NYU de Nueva York. Y ya regresó a Corea y ahorita está estudiando aquí. ¿Cuándo, ¿cuándo nos vimos por, por primera vez después de que éramos niños? Nos Porque vimos como en 2015 lugar. o 14. 14 o 15 por la primera vez en como 12 años. Uh, en Hongdae. Sí, aquí en, en Hongdae. En Hongdae. Y nos esperamos Y desde entonces empezó toda nuestra aventura. Y bueno, eso es todo de mí. Ahí está, ya la conocen. ¡Órale! ANDY ¡Hola! Andy ¡Ende! ¡Ende! Hola, hola amigos. Él ¿Eh? es el que dijo que español es muy sexy. Español my Spanish is really sexy. Can you tell them Spanish words you know? Cabrón, puta madre. Jefe. I like I like narcos. Can you please say profesor? Profesor. Zero un out. Zero un Es que él ve casa de papel. ¿No profesor, profesor. profesor.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 <risa> Llegamos al bar de Andy. Si vienen a Corea, vengan a Bar Antler. I like to say, let the feel. Vamos a enseñar a Andy cómo hablar en español. Casa de papel. ¿Cómo Casa de papel. Casa de papel. ¿Cómo oh, te Casa house. Papel, paper. Oh, Paper House. Papel. Yes, <laughs> yes. What else do you want to know in Spanish? I want to talk like Pablo Escobar. That's hard. No. <laughs> We just say plato, plomo. Um, I want to know how to say, like, you're beautiful. How do you say you're beautiful? It mm. is guapa. Okay, that's hard. It is guapa. linda. Guapa. guapa is more hot. Mm -hmm. Bonita is pretty. Oh, then I want to learn bonita. Hermosa is like Ere beautiful. Hermosa, bonita. Beautiful, pretty. Uh -huh. Mademoiselle, oh muy oh, no, no, no, no, muy hermosa. Hermosa. muy hermosa r r hermosa. no, r r Mamá te da muy hermosa, hermosa, hermosa, bella, bella. Uh, sí, profesor. Profesor. ¿Has <laughs> visto casa del pape? Papel hey, Papel ¿Has visto casa de Papel? He says it like that. Profesor. Sí, yeah, profesor. Peter Pisa Piper picked pi the Peter pack of pappers. Fuck. Pappers. <laughs> Can I have some <laughs> Para, para, para, para. Cállate para. Oh, wow, that's so different from ice cream So okay, got English ice cream Korean ice cream <laughs> ALADO Cuando yo digo Diego, digo digo Why? Cuando digo digo digo Diego El rey de Constantinopla se quiere descontantinopolizar El que lo descontantinopolice buen descontantinapolizador será L.A.D. Constantino, la sequel de Constantino, la C.A.R.E. Wow! Tenochtitlan Tenochtitlan Tenochtitlan Tenochtitlan Tenostitlan. Tenostitlan. <laughs> Tenostitlan. Tenostitlan. <laughs> <laughs> That sounds Chinese, man. Yeah. <laughs> Para andar ¿no? y cuaro. Para Es. Mucho. Oh, muy difícil. What? Bad Bunny song, la difícil. Difficult? Ya ves. Tran tranqui tranquil. Tranquila, profesor Tran Tranquila, profesor Tranquila. Hola amigos Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Hola, hola está ¿Cómo está? Oh. Español, la déficit, no, no. Pincha cabrón oh, ¿Cómo bro? te llamas en español? Elizabeth <risa> <risa> Tenemos oh, nombres I'm católicos Ella up. es Elizabeth Yo no les voy a decir Since your English name is Andy uh -huh. We're now gonna call you... Andrea, Andrea. Andrés. Sí, hola amigos, me llamo Andrés. Hola amigos, me llamo Andrés. Dice? oh my god. Oh, oh por Dios. Dios mío. Oh, por Dios. Oh, por Dios. No te no profesor. No no no no Perro carril. Oh. Oh, Hablas no español. Spanish is so much sexier. Si Ay, no quiere, que, si no quiere bailar contigo, Bailar contigo. Respeta. Respeta. Ella ella perrea, perrea sola sola ¡Ah! Hola, hola amigos Él es mi amigo Eric Hola, hola. y él sabe hablar portugués Obrigado Obrigado El beleza beleza Beleza Beleza Beleza Beleza Beleza no, no, amigo Amigo con Regil Profanar con, con su plata el suelo. Un soldado en cada Oh, Te dió un soldado en cada hijo bonito te diro. Pero si no poner la canción le dan muchas risas tontas. Vamos a tomar un poquito de tequila antes de empezar este video. Ah, sí. Porque el Eric le da pena. es Eric en español. Eric. Oh. oh. No, ya te dicen para arriba, para abajo, pasando, Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Despacito <risa> <risa> Sabe, pisando Suave, suavecito Poquito, poquito o sea... Woo! <gasps>